911 sí. uno buenos, buenos días <risa> y Buenos días eh, Realmente, vale, aunque no me siento muy bien eh, ah, desde el punto de vista de salud ya, ya, ya, ya, ya, ya. pero es lógicamente sí, ya, hay, hay que atender eh, a un llamado y más de ustedes que siempre ya, ya, ya. Eh, aquí ha sido un canal abierto para sí. que la salud pública difunda sus informaciones sí, sobre todo en un campo tan importante como la prevención sí. y Estamos, ¿y es eso? ¿Usted tiene dengue? ¿Por qué? No, es eh, eh, eh, no. gripe. Ah, gripe. Qué diferente. Pero también ¿Por parte qué? de su rama. De, de... Bueno, tú sabes que la gripe eh, precisamente... Es que fe, solamente en la provincia sí. se producen más de mil casos al año sí, mismo, no de gripe. Dar. Con eso te digo todo. Sí. De, no lo de, de alrededor de mil habitantes. Entonces eso quiere decir Así que de es. cada tres... Doctor, Uy, eh, eh, Francis, eh, Francis no deja hablar a Sócrates. Está aquí de la está preguntando y Francis o... no lo deja, lo está saboteando. Es gracias? Que dice el asunto aquí, que lo tenemos que preguntar, doctor. Ah, ok. Véanlo, si no lo tienen sí, ahí. Sí. La a salud pintar, doctor, vamos doctor, a ver, ¿cuál es la sí, pregunta? ¿Cuál es, ¿cuál es lo que dice el guión? Hay, hay informaciones de que el centro de operaciones de 911 estará en Santiago. ¿Cuáles son las razones, Si en caso de que sea cierto, de que sea en Santiago ni en San Francisco? Mira, esa parte yo no te la voy a contestar. Usted no tiene Me vas a eso. permitir, hasta ahora, okay. es el centro de operaciones regional okay. eh, más importante en el Cibao, sí. y prácticamente de ahí se ramifican las otras Supongo provincias, incluye, la, la, la, la incluyendo Samaná, eso, que claro. ya, de hecho, Samaná tiene el sistema sí, así sí. instalado. Entonces, por esa parte... Y, eso es algo, eh, tú sabes que la presidencia de la república es que maneja claro, claro. Eh, lo que es el sistema 911. Esa es una pregunta que puede responderle el gobernador civil y provincial. Es posible. Porque, porque sí. Doctor, ah, con este asunto del 911, ¿qué espera su, su gestión? Mira, sobre todo lo más importante en la salud, el tiempo vale mucho. Los minutos valen. El poder oportunamente brindar asistencia de emergencia, cuando hablamos de emergencia, de algo que no se puede perder tiempo, que es diferente a urgencia, que en urgencia ya tú puedes tener varias horas para poder intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Si oportunamente te brindan el servicio de urgencia con un personal previamente calificado, capacitado, evaluado y la diferencia puede ser mucho para la vida. Vamos a suponer un infarto. ¿Mm? En un infarto es posible que algunos le dé un infarto y tengan tiempo para que se le realmente eh, no sea tan... Pero es una urgencia. Sí, sí. Y un minuto, dos minutos, tres, cuenta, cuatro, cinco cuenta. Y mucho. cuenta. Entonces, otra cosa es la calidad. Generalmente, cuando se nos enferma alguien, eh, nosotros no sabemos qué hacer. La población en sentido general no sabe qué hacer. Bueno. Sin embargo, si los usuarios en situaciones de emergencia se comunican con el 911 y va un personal calificado, sabe qué vas a hacer. Porque ahí hay paramédicos, médicos que en el trayecto van a brindarle una atención adecuada. Te pongo el ejemplo de los accidentes de tránsito. Esto es uno de los países con una tasa, de una de las tasas más altas en accidentes de tránsito. ¿La más alta? Bueno, pero para decir una de las más altas. Sí. Entonces, eh, el transportar un accidentado en un vehículo público o en una motocicleta, como a veces pasa, sí, a veces pasa sí. no es lo mismo que transportarlo en una ambulancia con todos los equipos, en una camilla adecuada, con una inmovilización adecuada, ¿Mm? porque hay ocasiones que en la movilización del paciente, sí. precisamente, ocurren situaciones desde intensificar una fractura sí. o romper un vaso sanguíneo con los movimientos, ¿eh? y que una lesión que era quizá leve ponerla eh, ya más grave. Sí. Entonces, esos son beneficios que lógicamente se tiene con este sistema. Do okay. ¿Sí? Doctor, ¿alrededor de cuántas personas pues, eh, se beneficiarán o trabajarán o, o serán colaboradores en el nuevo región? Mira, U1 para la... el número, a veces no me gusta a mí dar cifras, Pero, o sea, sobre todo cuando no dependen de mí. Yo soy muy cauto en eso Francis que me conoce ¿Pero sabe. cuántos necesitan ustedes más o menos? No, no, eso no lo depende ¿Tampoco? Es que yo no soy que dirijo el 911, señores no, pero usted El 911 pasa? tiene varias patas Doctor, pero usted tiene Hay se se una función que usted sabe de la. Varios manera, organismos recitar, ¿no? Mira, yo realmente estoy acostumbrado a venir aquí No al debate Vengo a la comunicación, al público. Doctor, si se público, le hace mal de una pregunta, entonces usted siente que se le está debatiendo. Usted no, no, no, se siente, no. Usted se siente mal porque se le hagan dos preguntas ya, ya yo, yo te conozco, no, no, no, Mario, vamos, hace vamos, mucho. No, pero usted va una pregunta, doctor, porque tampoco mira, se nos ponga tan vamos, sensible. Sí, vamos, queremos conseguir una realmente, respuesta. Nosotros realmente. Somos, escúcheme, doctor, nosotros no me somos no comunicadores me profesionales y queremos obtener de usted la respuesta que nuestro público sí, está Sí, mira, mire, lo que pasa, favor. mira, ya decía que es un organismo compuesto por varias instituciones, el organismo rector es la presidencia de la República, indiscutiblemente. Y me excusan que yo tampoco no acostumbro... A, a, no, tranquilo. A tergiversal no, ni a no, polemizar ese preocupen, no es mi entendemos, entendemos ese eso, no, no es mi preocupes. forma y, y creo que nunca lo voy a tener es sí. más para decirte que en la calle tú me puedes decir barriga verde lo que tú quieras y yo no te voy a responder porque yo no soy gente del pleito <risa> doctor, doctor no ha habido una reunión entonces para coordinar el plan operativo Mira, que quizá lo que quisiéramos siempre hay actividades previas que se hacen ¿Mm? <risa> doctor <risa> Todo para todo, el todo, todo organismo, ¿Y ¿eh? cada institución va haciendo su trabajo y lógicamente al final viene entonces una conexión de todos los organismos. Pero Recu hubo, recuérdese, o no hubo reunión para que recuérdese, se, ¿eh? Siento como ¿Eh? que mira han habido reuniones, ¿m? pero como tú sabes son procesos. En estos días, inclusive, me llamaron a mí para preguntarme que si mañana comenzaba el servicio del 911, que si sí era verdad. Y me imagino que eso fue la semana antepasada, algo así. Okay. Sí, que se anunció, sí. Y yo le decía, bueno, se anunció aquí? no tengo conocimiento de eso. Sí. ¿eh? porque lógicamente entonces aquí tú puedes entonces decir, no se ha coordinado entonces que nosotros, mire, mire, no se lo vamos a decir mire, a no había una coordinación mire, a, lo, eh, lo lo que quisiera, la yo quisiera que reorient, reorientáramos eh, porque Morissetti aparte de ser el encargado de, provincial. provincial imagino que su participación es que al dirigir la parte médica y los centros que podrían ser los que reciben los mm. distintos eh, casos ustedes están preparados en esos centros para recibir las trabajos del 911 mire Francis y, y, no. y colegas amigos que están aquí presentes realmente a veces da la impresión como si fuera a aumentar el número uh -huh. eh, de pacientes señores eso se da. Hay, una hay una dinámica que sí. vas a seguir. El Hospital San Vicente vas a, vas a seguir recibiendo. La misma gente, pero más rápido. Prácticamente lo, la ¿Eh? misma gente. El, ¿Más un más centro rápido. médico vas a recibir. Porque es posible que tenga que llevarlo quizá a un centro médico porque los familiares dicen, no, no, no. no va al centro médico. Exactamente. El centro medio, es verdad. Van a recibir la misma cantidad. Entonces, como con el 911, el 911 que decimos sí. 911, es eh, eh, eh, como si se tuviera una avalancha sí, se pare, rápida. Eh, se percibe que se mundo Y no es que así. Libres, que no se usen. Es el asunto de la oportunidad y la calidad en el servicio. Pero, pero es muy posible, Morisete, que gente que no acude a los centros cuando ocurre una emergencia porque no cree que en el servicio que da ahora sí y eso quizás pudiera aumentar en principio quizá no puede, sea una en principio puede dice. haber una percepción Exacto. que una persona con una fiebre como para entrenarlo como, para entrenarlo y, y ya pero entonces en la emergencia determinan si es o no cómo pasa señores la mayoría de las personas que ustedes ven en las emergencias de los sí, hospitales no son emergencias no son emergencias ¿Y hay alguna forma no de generar a la población de qué cosa privado. debe llegar a través del 911 y qué no? Perdón, ¿No hay, hay, perdón, hay, perdón, hay, perdón, perdón, perdón porque el doctor dijo algo ahí que, que, que me, se queda, que no me cierra. ¿No sí. son emergencias? ¿Qué son? Muchas veces son consultas. Sí, es verdad. ¿Son consultas? Sí. ¿Consultas sí, o lo sí, que le, le llamamos Esa, urgencia sí. no Por, por ejemplo, ejemplo... Se duele el hombro, por ejemplo. Me duele no, el, un hombro, el hombro, una bolsita No, espérate, vamos para médico y no tiene los mecanismos. Esa bolsita. Para Aquí esa en persona, la ¿eh? en la calle de Frank Grullón, eh, frente a Telenor, hay un señor que le está doliendo eh, el pecho. No, ya eso. eso es en, en el sí, pecho, no, en pecho el puede no, ser sí. una emergencia. Ver, Pero loco. que incluso hay Dependiendo, hay gente que dependiendo. Te voy a dar truco. Hay gente que a veces espera la noche para ir a emergencia y no, no paga una consulta, para conseguir una, una receta. Y eso tiene, tiene una razón. De noche me o sea, van va a atender. eso. Mira, en la noche me van a atender más rápido. Sí, sí, y ya no, no van a mira, ya no van a dar motor. Me van ambulancias. En el no día. yo pienso que si hay hecho, el triaje, adelante. Mire, adelante, Perdón. Sí, adelante, adelante. El triaje. ¿Qué eh, es el triaje, doctor? El triaje es un componente que hay en el área de emergencia uh -huh. previo a la entrada de emergencia, donde se hace una reclasificación. De los casos que deben ir a un lado salud, o a otro. Salud. O lo que deben ser de consulta simplemente. Y muchas veces se queda en el triaje como una consulta. Sí. Es, y no es una emergencia. Es como un filtro. Es como un filtro. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces tuve los, las emergencias llenas, full. Y donde hay mucha presión. Porque, miren, ustedes no quieren saber. Trabajar en emergencia. A mí sí. que me ha tocado trabajar en el San Vicente de Paul. Eso no tiene precio. Uh -huh. Doctor. Con la presión que se recibe... De todo el mundo, porque todo el mundo considera que se debe atender de inmediato. Doctor, a raíz de la primera pregunta me suscita una preocupación. Sí. Como director provincial Duarte de Salud, se ha quedado manifiesto que con este nuevo servicio todavía no ha habido una coordinación efectiva, reuniones efectivas para lo que se tiene que llamar un servicio eficiente. ¿Por qué? Usted compone toda la provincia de Duarte. El en servicio la salud. en la salud. El salud. servicio 911 viene a trabajar precisamente servicio de salud en la provincia de Duarte. Se sobreentiende que debe de estar al tanto y también como conocedor de la salud, como profesional de la salud, pues escuchársele una palabra autorizada. Claro que sí. ¿Qué es lo que está pasando entonces Mire, en una, la interacción? Hay con un el nuevo componente, mundo. cada organismo tiene sus responsabilidades. En la parte de rectoría, en el área de la salud. Hay un componente que se llama servicios. Los servicios los componen los establecimientos de salud públicos y privados. Nosotros entramos en el componente de lo que tiene que ver con la aplicación de normativas, protocolos, en cuanto a lo que tiene que ver con el monitoreo sobre la calidad de la atención. Y cuando hablamos de calidad, no simplemente es la atención directa de persona a persona, tiene que ver también con el equipamiento. Por ejemplo, en el asunto de las ambulancias, nos toca monitorear, ¿eh? cómo están funcionando esas ambulancias, qué personal está trabajando en esas ambulancias, cuáles son las atenciones que están prestando. Y para eso hay un sistema de información que se hace cruce y se determina hasta dónde están prestando el servicio adecuadamente y quiénes lo están prestando. ¿Habrá un, un sistema de evaluación de, de, de ese servicio? Es más o menos lo que usted ha Exactamente. Y de hecho las estadísticas hay que mostrarlas. Okay, en el día a día tiene que haber estadísticas. Y el tiempo de respuesta. Y el también. tiempo de respuesta también. también. Eh, entonces todas esas situaciones nosotros lo evaluamos desde el punto de vista de la rectoría. Porque a nosotros a veces creen que tenemos que estar atendiendo a la gente. Y es diferente. ¿Mm? Sería bueno. Nosotros interesante. evaluamos cómo atienden la gente. O sea, que ustedes ¿Eh? son más administrativos. Sí, nosotros somos rectoría en ese caso. Sería interesante, nosotros Por ejemplo, a veces creen que los problemas del hospital directamente no competen nosotros. Hay Ahora. un operativo de sanidad animal. Sí. Okay. Y de eso vamos a hablar... Eh, más adelante, sí. más adelante. Doctor, Bien. sería interesante eh, pues conocer, eh, ya más adelante, usted de las estadísticas y las cifras. Y manejo el dato y lo tengo por acá: que para el, entre el 31 de diciembre de 2018 y enero 2019 se atendieron 6.160 eventos o casos a nivel nacional. Estaría, ¿Estaríamos hablando, eh, vamos a 6, decir, mil, no cuántos casos? Millones? No, 6.000. ¿6.000? Sí. ¿Pero en qué área? No, no. Eh, aquí lo tengo el dato es desde el primero de enero a Déjame ver por acá de, de de diciembre a enero 2018, ah, bueno. o sea un año estamos hablando de un año no, sí, no, caso, 6, no de diciembre a enero sería un mes un mes era eh, un mes un, un mes, mes eh, un mes un eh, mes un año eh, no, eh, en, sí, de eh, sí, gracias sí, de enero a diciembre pero sí, sí, es verdad que es un año porque era 18, y diecinueve bueno de enero a nosotros siempre. nosotros tenemos bueno nosotros eh, tendremos eh, la necesidad de tener al doctor morissette por acá en eh, sí para hablar de yo pienso que debemos debemos no sé, el el liberarlo, el doctor no, pide, no, no anda bien. Lo único que siento que, sí, eh, como que no quedó ¿verdad? como que no está afinadito. No, yo diga... lo voy a decir, no lo digo. No está afinado. Pero vamos a ver lo que diga, pero vamos a ver, doctor. más adelante. Señores, ha estado con nosotros el doctor Ramón Morisete. que era que yo decía que cada organismo tiene sus responsabilidades. ¿eh? Y no. en eso hay que estar claro. A veces creen que uno tiene que ver con todo. No, sí, no, sí. Es así. Lo entendemos. Bueno, ¿De acuerdo? Vamos gracias, Maricete, por acompañarnos. Muchas gracias Yo por quisiera, las informaciones Quisiera aprovechar sí, sí, el sí, momento. claro usted quiera. Porque tenemos una jornada de vacunación antirrábica. Ah, ok, magnífico. Para vacunar cerca de 50 mil, un poquito menos, de animales. Sí. Ajá. Hay durante, que hablar con Nano. Durante los sí, días. Sí. <ríe> Hoy viernes 27, sábado 28 y domingo 29. Viernes, sábado y domingo. Sí. Okay. Pero en el caso hipotético de que por cualquier razón no se vacune su perro o su gato, porque esos son los que se van a vacunar, ya durante la semana siguiente se completa el, okay. la vacunación. Van a pasar por la casa. Casa por casa en su gran mayoría, tomando en cuenta que es más seguro. Ya, ya no salga eso. Que es más seguro captar ahí el animal, que cuando que lo la llevan haya. a puesto fijo que la gente dice, no, mi perro está vacunado, mi gato está vacunado. Y se deben vacunar independientemente de que, vacunado. De que esté vacunado. ¿Y no, no llevan como una tarjetita los, los animales? Hay una tarjetita. Claro. Se le vas a poner un collar, que ese collar va a decir, está vacunado. Sí, ¿no? ah, okay. Más parte benéfico. de la tarjeta. Entonces, se van a vacunar los perros realengos también. También. O sea, que todos Nos los animales... Y, una, claro, y hay una sabe. realidad... Y escúsenme que me estoy extendiendo, pero estoy aprovechando el claro, momento claro, probé, sí. de que cuando se vacuna a los perros, no solamente es a los perros que se está protegiendo y a los gatos, ah, es a la gente. Claro la, rabia. la rabia es una enfermedad mortal. Y rápida. ¿eh? Un caso de rabia, de seguro que firma con los carmelitas, como dicen en el algo sí, popular. Sí. Muy, muy, muy peligroso. Sí, porque es peligrosísimo y por eso es que estamos haciendo un llamado y ojalá ustedes en un momento sensibilicen un poquito sí, sí, para vamos. que la población, porque yo sé que este programa llega a todo el Nordeste y, a, y más allá ahora. Más influyente de, las de todo, toda la región. Indiscutiblemente, sí. Bueno, gracias al doctor Ramón Morissette por la participación. A ustedes. Salud. Les gracias agradecemos al, la presencia eh, suya por acá. Que se mejore, doctor. Cómo no.